Soporto tener que llegar a casa Y mirar tus mangas largas Todas ensangrentadas Quisiera que me cuentes Lo que en tu cabeza pasa No quiero ver que se te acaba la esperanza Nadie me comprende Yo soy un ser a la izquierda Tengo mil cicatrices marcadas en cada pierna Te apoyan, no soy nadie para ti Si tú a mí no me importaras, yo me largaba de aquí No te quiero ver sufrir y por eso quiero ayudarte Tengo miedo incluso de sola dejarte Deberías hacerlo, ya me acostumbro al dolor Inclusive en tus zapatos tu corazón, tengo la mente en clara y ya tomé la decisión De acabar con mi vida, cariño, es el Por favor no te vayas, dijiste que no lo harías Que te olvidarías de todas esas putas cuchillas Que no me dejarías en cada día tú lucharías Por favor no te rindas, te lo suplico mi vida Lo siento, soy muy débil, ya no puedo continuar Me cansé de la vida, me cansé de aparentar Tú estarás mejor sin mí y hasta me es la primera vez que me olvidan, ya da igual No estaré mejor sin ti, quédate que tú me haces falta Cuando no estés aquí me volveré hombre de hojalata Quiero hacerte feliz, pero por tu depre no puedo Llorar y llorar cada día no es nada nuevo Dicen que recordar es como volver a vivir Y yo solo te recuerdo llorando abrazada a mí Con mi camisa empapada, los recuerdos no se olvidan Descansa en paz querida, novia suicida Ya no aguanto el daño y quiero verte bien no merezco que me dejes así yo estoy contigo siempre hasta el fin pero esto no puede seguir así no te vayas quédate junto a mí Yeah, yeah. 2000 siempre dos siempre MC Jane MC Jane silent silent Oxa Producciones, Oxa Producciones. Shusen, Shusen. Trastornado, trastornado, trastornado.